Estimado amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien y bueno, hoy quiero hablarte sobre una cosa en particular que tienes que estar tranquilo, no te preocupes por nada, todo se va a solventar en el tiempo preciso, en el tiempo determinado por Dios quiero abrirte los ojos con respecto a una cosa, es lo siguiente, las mujeres buscan estafar al hombre, exprimirle sus recursos para entonces ella usarlo en beneficio de ellas, en beneficio personal, las mujeres buscan también manipular al hombre con esa trampa de pegamento vaginal entonces que? tú tienes que hacerte invulnerable a esa vaina tienes que ser fuerte y no permitir ser manipulado por esa tontería tú tienes que buscar el bienestar para ti porque cuando tú necesites nadie te dará ok? entonces es mala idea hacer cosas en función de buscar bienestar para las personas entiendes? si una persona no te hace bien para qué tú vas a hacer bien en beneficio de ella? no tiene sentido Entonces. Mejor es que jales para tu lado y seas mejor persona cada vez por ti mismo, no por los demás, sino por ti mismo que tienes que quererte, amarte, darte lo mejor y los demás que se jodan. Los demás no te importan, los demás son lo de menos. entendeu? Ok, espero que este consejo quede grabado en tu mente por mucho tiempo. ¿Está bien? Ok, espero confiar en ti y que me sigan mis consejos. Mucha buena cosa, haciéndote la paja ahorran, así que no quiero marisquera. Hágase la paja y ahorre, carajo.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 De que conseguiste una putica en la calle Y te la trajiste para la casa A cogerla Eso no lo puedes hacer más ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ser celoso con el dinero No puedes coger puta Tienes que trabajar Trabajar, tener dinero para ti Para tu vejez Ok, entonces déjate de marisquera De estar cogiendo puta Por la calle Agarra y ahorra tus reales Para que te compres bienes inmuebles y vaina ok hagas negocio está bien no joda cuando mantienes las cosas limpias no entran alimañas entonces cuando vayas a salir tú tranquilo mantén una sonrisa en tu cara pero no le estés hablando a nadie si alguien te pregunta algo tú simplemente dile oye te contesto después porque estoy ocupado ahorita ok bien y entonces eh, pero si puedes quedarte callado mucho mejor no hables con esa mierda quédate tranquilo tú enfocado en tu vaina y haciendo tus cosas andando adelante progresando sin detenerte ok bien eso es básicamente lo que tienes que hacer y bueno Sabes que las personas malas siempre las habrá en el mundo, pero tú tienes que tratarlas con esa, con esa sutileza, pues la sutileza de no hablarle, mantener tu sonrisa en la cara. Tú estás bien, todo bien contigo, pero no quieres hablar marisqueras porque tú no eres psicólogo, ¿entiendes? Tú no tienes que estar preguntándole, oye, te pique el culo, qué sé yo, nada, quédate callado y estás mejor así haciendo tus cosas bien y si te preguntan algo siempre evadiendo dar respuestas ¿entendió? escucha con dos mil dólares puedes comprarte un carro o puedes hacer un negocio ahora con cinco mil dólares puedes comprarte un apartamento en los edificios del chaparral o por lo menos puedes comprar una casa en cualquier barrio de eso pero el apartamento del chaparral es mucho mejor tranquilo eso es lo que debes hacer más nada hasta incluso con 500 dólares tú puedes hacer un negocio allí pequeño de venta de perros o lo que sea y con eso empiezas a crecer también pudiese ser que hasta con 300 dólares puedes hacer un negocio y con eso empezar a crecer son variadas las oportunidades pero lo importante es reunir guardar plata para poder tener e invertir entiendes cuando tú reúnes la plata después tendrás para invertir mira tú nunca has sentido que te vas a tirar un peo con caldo bueno yo estoy así hablamos después oíste